El humo de las calles se recorre por la acera Mi corazón se me marca y poco a poco se acelera Arde mi mano y mi bálsamo de piel se recupera cerebro colapsa, en mis ojos la calavera Caliente la guitarra pinta como mi bandera El color de mi voz remarca y es mi vida entera El ritmo en mí es lo que me imprime mi madera Mi expresión y mi alma, sonido es lo que genera Con la sensación pa' que se sienta verdadera Recio voy con mi cantón, esa emoción todo supera en la vibración bajo control es la manera El sol siendo mi motor en alguna otra manera